Bueno, con una bandera frente a mi casa y con la preparación intelectual e histórica que me acompaña humildemente. Yo no lo celebro. Yo no celebro ese tipo de día, ni tan porque no está en mi convicción, no son mis enseñanzas. La independencia nacional es la que hay que disfrutar y saberla disfrutar. Muy importante, porque la independencia fue que nos liberó de Yuguatianos. Bueno, yo solo celebro en mi casa, con mi familia, con mi bandera. La independencia nacional para, para todos los dominicanos significa la libertad de los pueblos. Yo lo celebro con la, con la dominicanidad, con el amor a la patria, con el respeto a los ideales de Juan Pablo Duarte. La fecha de la independencia es una fecha casi sagrada, porque significa la devolución de la dignidad y la soberanía nacional de este pueblo dominicano. Uno de los valores principales del fundamento del dominicano, aunque incondicional, pero es lo que nos acentra o nos hace sentir que somos libres.